Más de tres meses sin agua potable tienen los residentes del sector Madeja, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los denunciantes demandan del servicio de agua a las autoridades competentes. Dicen que existen dos envasadoras de agua que permanecen siempre con el preciado líquido y la comunidad en escasa vez lo recibe. La situación de aquí es que no tienen ese hoyo, no nos mandan agua. Esa callecita de dos o tres volteos de arena de materiales, no, no, nunca no la han podido arreglar, nada más nos tiraron los no contenedores no y los aceras, ya los contenedores y la acera están dañado, dañándose por la razón de que no les de tirar el material. Hace tres meses que esta comunidad está seca, no nos mandan una gota de agua. Y ustedes verán por ahí adelante que esa fábrica de agua no cesan de mandar, de sacar cintenas, camiones y agua ahí. Y nosotros esta comunidad dando pena. Aquí las mujeres no encuentran ni para agua, ni para fregar la losa, ni nada. Y eh, ustedes pueden ver ese hoyo ahí, ese hoyo quedó y sin ni cuál días de venirlo a arreglar y tampoco ha pasado por aquí. <risa> <risa> y NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.